Buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta, eh, en esta presentación que de alguna manera continúa una serie de reflexiones que, que hemos iniciado desde teorética en torno a la relación entre archivos, investigación, curaduría, práctica artística y en esta ocasión nos acompaña Solenaro, que es curadora de acervo documental, del acervo documental y del centro de documentación arqueña del MOAP que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, de la UNAM, en México. Eh, Sol es además una muy querida amiga mía, nos conocemos hace más de 10 años y de hecho estudiamos juntos con Tamara Díaz, fritas quizá conoce. Eh, y desde ese momento nos hemos estado acompañando de distintas maneras. y La verdad que para mí es un placer tenerla esta semana, porque además solo he venido para poder... Eh, Ayudarnos a repensar el trabajo que estamos haciendo desde el archivo en teorética eh, La idea es poder organizar el, el acervo documental de la institución con el objetivo de ponerlo a disposición pública, digitalizarlo y poder eh, estimular un conjunto de investigaciones y de reflexiones a partir de ese acervo tan importante que, que tenemos aquí. Así que en estos tres días solo he estado con Carla, Kevin y Bibi, que es. Con el equipo de archivos de teorética, trabajando un poco a partir de las premisas, compartiendo el trabajo que, que, que Sol desarrolla con el equipo de Arqueia en, en México y ayudándonos a pensar también los procesos que nosotros estamos desarrollando aquí. Eh, yo le pedí a Sol que eh, comparta una serie de proyectos que ha estado desarrollando eh, a nivel de investigación, a nivel de curaduría y también a nivel institucional en torno a los archivos, así que creo que va a mostrar una especie de, de panorama, de distintos episodios, en los cuales estoy involucrada, y yo creo que va a permitir, eh, digamos, entender de distintas formas ¿no? las posibilidades del archivo. El título de la charla es Políticas de la Memoria versus Políticas del Olvido, y si bien digamos, va, va en algún momento a hablar de MOA, no va a ser el eje central de la charla, sino que es como un punto un punto de llegada que me parece también interesante en términos de, de pensar la curatorial desde otros términos eh, y también pensar incluso como su itinerario como curador independiente y ahora como curador institucional le permite ¿no? trabajar con el archivo de distintas formas. Voy a leer dos párrafos breves de su, de su biografía y luego los dejo con Sol. Sol es licenciada en Arte con máster en, en Estudios museísticos y Teoría Crítica, por parte del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Su campo de especialización es en la historiografía crítica de prácticas artísticas de las últimas cuatro décadas. Investiga producciones y artistas al interior del pliegue de la memoria y apuesta por la generación e intervención de micronarrativas, interés que ha impactado su quehacer docente, académico y curatorial. Ha analizado más de 30 exposiciones destacan no grupo grupo un sanguloteo del Consejo Artístico en el, grupo, en el del Museo de Arte Moderno del 2010 y una versión anterior de este proyecto en, en la Trienal de Santiago de Chile titulada Estados de sitio, la exposición Un Pulso Alterado, intensidades en la colección del MOAP y sus colecciones asociadas, que de hecho lo hicimos juntos en el MOAP en el año 2013, eh, la exposición Melquiada Herrera el peatón profesional, que organizó en Celda Contemporánea, que eso dirigió durante muchos años en México, en el año 2004, y perder la forma una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, en el Museo Reina Sofía, que es un proyecto también colectivo. Eh, desde 2015 a medida 2000, eh, 2000, perdón, 2011 a medida de 2015, ocupó el cargo de curadora del acervo artístico de MOAC, que actualmente ocupa el cargo de curadora del acervo documental y es responsable del centro de documentación Arqueya. En 2017 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el campo de creación artística y extensión de la cultura que la Universidad Nacional Autónoma de México otorga. Así que lo dejo con Sol y luego a partir de lo que ya nos presente podemos eh, conversar. Muchísimas gracias. Eh, en realidad cambiamos el título de, de, de la intervención en un principio se llamaba Políticas de la Memoria versus Políticas del Olvido, aunque de alguna manera esa, esa, eh, ese enunciado, digamos, atraviesa todo mi quehacer profesional, eh, pero más bien a partir de lo que estuve platicando estos tres días y de algunas sugerencias que me propuso Miguel, decidí eh, mostrarles mejor esta presentación, ¿no? que se llama eh, Ejercicios Curatoriales y, y Micronarrativa por un sangoloteo constante de aquello que se cree conocer. La palabra del sangoloteo es una, una palabra, un concepto que me, que me interesa mucho, ¿no? O sea, el estar, digamos, como sacudiendo eh, de manera sistemática las prácticas, los quehaceres, las preguntas, eh, eh, la historiografía, ¿no? O sea, como, digamos, siempre estar de alguna manera dudando de aquello que se tiene enfrente. Entonces, eh, voy a hacer un recorrido, digamos, no muy exhaustivo, así general, por algunos proyectos que me parece que pueden transmitirles a ustedes como parte de mi de mi compromiso ético-político, yo entiendo la práctica artística, mi práctica profesional desde un eje ético y político, eh, con un compromiso, digamos, este, por la conformación de las memorias, eh, intervenir los relatos historiográficos y apelar a la esfera pública, ¿no? intervenir y nutrir o aportar de alguna manera a la esfera pública. Eh, yo les pido también que si quieren intervenir a lo largo de la presentación también lo hagan, ¿no? o sea, si, si hay algo que quieran en lo que me detenga o si tienen alguna pregunta concreta, pues lo vamos, lo vamos viendo. Este, ¿Qué pasó? Ah, ahí está. Bueno, esto ya pasó ahorita, ¿no? pero es una, una breve frase ¿no? este, de un filósofo del siglo XVI, un italiano, ¿no? Tomaso Campanella, que a mí, me, el, la, cuando la leí hace muchos años, me, me hizo pensar, me hizo sentido, digamos, también en este estar desconfiando o dudando de las hegemonías ¿no? o de las maneras, entre comillas, de lo que tendríamos que hacer o saber para poder proceder. ¿no? Eh, me gusta mucho la idea, digamos, de estar leyendo críticamente cualquier cosa a la que uno se enfrenta no apelar únicamente digamos, al mundo de la academia, ¿no? si en real, sino en realidad estar mirando el mundo de una manera crítica ¿no? y viendo de qué manera esas lecturas sobre lo cotidiano pueden impactar de alguna manera eh, el propio pensamiento o el propio quehacer. ¿no? Entonces, más como una introducción. Esta diapositiva la pongo para mostrar, digamos, de alguna manera como el detonante eh, que a mí en términos profesionales, ¿no? dentro de mi formación universitaria, Reconozco como el lugar, digamos, primero en el que me cuestioné por, eh, por el relato, el macro relato historiográfico. Yo estudié una licenciatura en arte, que no es, eh, no es, no es ni historia del arte ni, ni es de artes visuales, es algo, era algo porque ya, ya no existe ahora, pero era una formación, digamos, más cercana a los estudios culturales o a lo que hoy conocemos como estudios culturales y dentro de la materia de literatura, que llevábamos este, tres semestres, en algún momento a fin de semestre había que, pre que presentar un trabajo sobre algún ismo literario, y figuraba el creacionismo, el ultraísmo, y muchos que seguramente ustedes también conocen, y uno de ellos era el estridentismo, y obviamente pues todo el mundo agarró, digamos, el, los ismos más conocidos, y este se fue quedando como huérfano en la lista, le pregunté a mi maestra, pues, ¿qué era eso? y me dijo, bueno, pues, si tienes curiosidad, pues mejor investiga, y a mí ese tipo de cosas siempre como que me han picado, ¿no? O sea, digo, siempre ese tipo de curiosidades a mí me hacen no desistir, sino decir, bueno, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? O sea, ¿por qué está en esa lista? Tenía un novio que trabajaba en el Fonca en ese entonces. Yo revisé en un momento en el que no existía el Internet como existe ahora y no había esta facilidad de entrar a Wikipedia para revisar rápido dos noticias este, sobre X cosa. Me fui a la Biblioteca Nacional, eh, revisé cómo que era el estudiantismo, en qué había consistido ese movimiento literario en un principio, quiénes lo habían conformado, y con la lista de los que habían conformado le pedí a ese, a ese novio que me averiguara antes de la Ley General de Transparencia, porque digo eso ya ahorita ya es ilegal, eh, que revisara quién de esos eh, seguía vivo, ¿no? Me pasó los datos de uno de ellos, de Germán su vida, y me di a la tarea de buscarlo, ¿no? Eh, ellos, este manifiesto que ven acá, es un manifiesto que es un movimiento literario de los años 20 en la Ciudad de México, bueno, en México, no nada más en la Ciudad de México, que fue paralelo, digamos, al muralismo, que el muralismo, pues, ha, sí ha sido, digamos, el istmo que ha eh, intervenido, golpeado directamente como los macro relatos historiográficos, ¿no? Eh, ese... Eh, Manifiesto que llevaron a cabo y que pegaron en las calles públicas. Este es uno, digamos, de los fragmentos de, de, de, de, de, del manifiesto. Y a mí me llamó mucha atención, pues, el lenguaje, lo subversivo, lo poco, digamos, este, respetuoso, ¿no? Digamos, para la norma del momento, ¿no? Este, cómo se mofaban de los símbolos patrios, de eh, la naftalina, del aura, de, de todo un poco, ¿no? Y me empecé a enganchar mucho con el movimiento, busqué este, a germanizar su vida, me recibieron en su casa, que es el sujeto que está aquí, al que le estoy tocando los hombros, yo tenía en ese entonces 21 años, eh, me recibieron eh, pensando que yo era como la gran investigadora, pues, cuando me vieron más bien les di ternura, ¿no? porque pues, era una chavita, como con poca información, eh, que llegaba como a maravillarse de la lucidez de este sujeto, que iba, tenía 99 años en ese momento, falleció con 100 años, y tuve la oportunidad, digamos, de que me adoptaran de alguna manera en la familia, y de poder grabar muchas conversaciones con él. Eh, pues había sido un tipo que había intervenido, había pasado la, la bandera sandinista escondida, o sea, no sé, unas memorias muy ricas, un movimiento como con muchos contrastes, que no era únicamente literario, que lo poco que se conocía en ese momento era sobre el aspecto literario de, de, del, del estridentismo, y no, digamos, la, la, la complejidad de, de, de, de, de ese movimiento y todos los eventos, digamos, casi interdisciplinarios que habían llevado a cabo, ¿no? Entonces, eh, lo digo porque para mí fue como un gran hallazgo, ¿no? Fue el primer momento en el que empecé a desconfiar de los macrorelatos, ¿no? O el macrorelato de la historia del arte. Me sorprendió mucho que no se conociera y que se conociera todavía aún menos, digamos, sobre su repercusión en las artes visuales. Entonces, ese lugar, digamos, como que fue el primero que sangolateó mi propia estructura, que me hizo dudar de mis profesores, de la universidad, del ámbito académico tradicional... Eh, que, y que me dejó ver por primera vez pues algo que se había quedado justo al pliegue de la memoria, ¿no? que estaba ahí, ¿no? o sea, que no es que no existiera, eh, pero que estaba de alguna manera como disminuido, ignorado eh, eh, en, en la memoria colectiva. Y eso, pues bueno, lo, lo digo, ¿no? o sea, se quedó como un primer momento que impactó como mi, mi, mi quehacer, que me cebró como preguntas que ya me han acompañado eh, siempre. Pongo esta imagen porque también eh, para mí ha sido muy importante, por ejemplo, encontrarme con la literatura de Deleuze, ¿no? eh, eh, eh, conocer digamos, la metáfora del rizoma y tratar de aplicar también como ese tipo de imagen o de metáfora a la manera en la que yo entiendo la práctica artística. No, no como eje separado, sino una, una serie digamos, de informaciones que se interconectan, donde siempre hay un i, i, i, i, i, o sea, no hay un inicio, no hay un fin, todo está de alguna manera relacionado. Y eso también me ha, digamos, acompañado, ¿no?, la imagen del rizoma, la imagen de la interconectividad y la posibilidad de estar conectando o, eh, o interviniendo, en este caso, el relato historiográfico a través de micronarrativas constantemente, ¿no? Y cómo esas micronarrativas que uno presenta o las que uno se arriesga a presentar eh, modifican esa estructura eh, jerárquica, digamos, ¿no? Este es, digamos, una especie de, de, de resumen, de, de tesauro, ¿no? que, que, que me ha sido muy útil para hablar de mi trabajo y que ha eh, estado presente, por ejemplo, también eh, en el proyecto ahora de, de, del Centro de Documentación Arqueya. Y lo, lo abordo muy rápidamente, ¿no? pero son, digamos, eh, esta especie de, de posicionamientos que a mí me permiten explicar ¿Cómo entiendo yo mi trabajo? ¿no? O sea, el interés en el pasado reciente, en la historiografía crítica, no, o sea, no una materia digamos, lineal, metódica, este, no entender la historia del arte digamos, como tomos que se van sumando uno, uno tras otro, eh, las relecturas, las micronarrativas, leer los márgenes digamos, de, de las producciones, eh, cuestionarme sobre el, eh, la ansiedad por entrar a ese canon, ¿no? eh, dislocar el relato, abrir el pliegue, Pensar más en el concepto de recuperación que en el concepto de rescate. Muchos de los que trabajamos, digamos, desde la historiografía crítica, como el propio Miguel y otros colegas, eh, a veces se refieren a nuestro trabajo como que estamos rescatando, ¿no? O sea, como si hubiera una cosa como heroica, ¿no? En eso. Y a mí me parece eso que es problemático. O sea, yo no entiendo mi trabajo ni el de mis colegas como algo heroico sino como una responsabilidad eh, que tenemos que ejercer simplemente. ¿no? Entonces me interesa mucho más pensar en esta metáfora de pensar la memoria como una, una gran tela que simplemente se van formando pliegues y que las producciones eh, singulares, ocluidas, están ahí. Y que el trabajo de uno es simplemente como estirar esa tela, abrir ese pliegue y permitir a través de nuestros espacios de trabajo y de nuestros quehaceres que la luz vuelva a pasar, ¿no? O sea, que vuelvan a estar, digamos, eh, redimensionados, ¿no? Entonces, esa oposición, esa, esa digamos, me parece siempre importante. También, siendo todavía estudiante, eh, tuve la oportunidad de integrarme al equipo de trabajo del MUCA Roma, que es uno de los espacios de, Museo, de la Universidad Nacional Autónoma de México que están fuera del campus, ¿no? o sea que están ubicados en la colonia Roma, digamos como en la zona central de, de la ciudad, y que había sido creado justamente para tener un espacio fuera de, de ciudad universitaria, que también tuviera digamos, repercusión en la vida cultural de la Ciudad de México. Entré en un primer momento haciendo mi servicio social, luego ya me integré como asistente, luego ya como curadora y ahí me quedé algunos años. Y solamente pongo una imagen, pero para mí fue eh, un laboratorio de aprendizaje. ¿no? Era un equipo muy pequeño, casi más pequeño que esto, éramos tres personas en realidad, que teníamos, digamos, la infraestructura de, de la UNAM para hacer los proyectos. Y ahí, con mi colega, con Iván Edesa, eh, empezamos a hacer como experimentaciones curatoriales para no separar, digamos, como a, la a las jóvenes generaciones de los consagrados, ¿no? Y no pensar, digamos, que los consagrados tenían que ir al Museo de Arte Moderno y los jóvenes al espacio experimental. Entonces, lo que hacíamos en ese espacio, que tenía ocho salas pequeñas, modestas, era empezar a hacer, digamos, como esas relaciones entre las generaciones. Exhibimos a Gurrola, mucha gente, digamos, que en ese momento... Eh, en mi generación no eran estimados, no se conocían. Eh, yo vengo de la generación, digamos, de la, entre comillas, bonanza del arte contemporáneo en México y de toda esta euforia post-Gabriel Orozco y todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, en ese momento, pues claro, la atención estaba en la visibilidad internacional y en, en otro tipo de producción, ¿no? Y para mí fue eh, realmente un privilegio, ¿no? Poder empezar a hacer, digamos, como estos ejercicios entre distintas generaciones, Saliendo de ese proyecto, eh, me quedé temporalmente sin trabajo, unos meses, ¿no? este, me tenían que hacer una intervención médica, tal, y en la universidad en la que yo había estudiado, me mandaron llamar para ofrecerme que trabajara para la universidad en lo que iba a ser el nuevo restaurante de la universidad. ¿no? Es una universidad privada, yo tuve beca, y la carrera que más dinero, o sea, digamos que más reditúa a la universidad, una de las dos, pues es gastronomía. Entonces, la universidad tenía el proyecto de recuperar un inmueble este, eh, neoclásico de un español, Manuel Tolsa, en México, eh, para hacer un gran restaurante donde fueran las prácticas de los estudiantes de gastronomía y que fuera al mismo tiempo un espacio público. ¿no? Eh, como yo conocía bien la universidad, porque había trabajado ahí, acepté, pero yo acepté sabiendo que en realidad iba a contraponer una estrategia distinta. ¿no? O sea, que yo obviamente me negaba, o sea, yo en silencio, a aceptar un cargo de poner cuadros en un restaurante, no porque esté mal, ¿no?, sino porque me parecía que si se había formado gente como yo en esa universidad, pues que se tenía que subir, digamos, el, el nivel, ¿no?, de exigencia y, y de riesgo y de propuesta, ¿no? Entonces, acepté eh, y con argumentos empecé a sensibilizar poco a poco a la universidad de que tenían que virar el proyecto y que si se quería aportar, pues tenía que ser desde un ámbito museológico distinto, ¿no?, me dieron el espacio, o sea, yo me fui ganando, digamos, eh, el espacio de la celda contemporánea lo fui ganando metro por metro, hasta que me quedé con todo el espacio para desarrollar este, este proyecto museológico, que era un, un proyecto en realidad modesto, digamos, como en su estructura y en sus posibilidades, pero que realmente logró eh, dejar, digamos, una impronta en la escena cultural de ese momento. Eh, ya hemos sacado 35 proyectos, ¿no? tres ciclos de prácticas eh, de, de, tres ciclos de prácticas con productores del medio artístico. Aquí pueden ver digamos, el listado y seguramente muchos de los artistas eh, los, les, onera, los, les suenan, ¿no? O sea, Felipe Erenberg o Enrique Gessic o no sé, digo hay varios que, que tienen digamos, una trayectoria internacional conocida. Y lo que decidí, eh, en realidad el proyecto era yo sola, no, no había ningún equipo, digamos, a cargo, no había grandes presupuestos detrás de, de, o sea, digamos, de la estructura, pero habían muchas ganas de mi parte, ¿no? O sea, como por tomar ese espacio y un poco lo que les decía hoy en la mañana a los demás compañeros, o sea, siempre he pensado que no hay espacio pequeño o minúsculo, o, o sea, siempre creo que uno puede tomar las oportunidades y hacer crecer eso por modesto que parezca, ¿no? o sea, que no es un problema ni de metros cuadrados ni de recursos económicos, o sea, todo eso ayuda, pero no significa un proyecto. ¿no? Entonces, hice esta estructura, digamos, para empezar a explorar como distintos intereses que yo tenía, las revisiones, que eran, digamos, un programa para invitar artistas que yo consideraba que eran pioneros de la, de la escena artística en México, de la cual habían abrevado esta generación, digamos, de la bonanza de los años 90 en México, y que no habían tenido ninguno en ese momento una revisión, ¿no? O sea, como un poco inaudito, ¿no? O sea, la euforia estaba en otro lado y no había un compromiso, digamos, de relectura eh, y de generarles el marco a esta gente que circulaba como impronta y circulaba a nivel de culto, pero pues en realidad no contaban con catálogos, con exposiciones, con, con, con nada, ¿no? O sea, como, como muy, muy, muy este, eh, frágil, digamos, ¿no? como su permanencia en términos de, de, de, de relato historiográfico. Entonces pues estaba ese proyecto de revisiones, luego estaba el proyecto de entre paréntesis, que lo que me permitía era conectarme otra vez con mi generación, o sea, con artistas que eran más o menos cercanos a mi generación, que estaban produciendo, pero que ya tenían una carrera eh, que empezaba a ser sólida. Eh, en el centro de documentación teníamos, que, que era una broma, ¿no? O sea, digo, digamos ahora, en relación a lo que es el centro de documentación arqueya, pues esto era un guiño, ¿no? O sea, era una intención, pero estaba absolutamente lejos de ser un centro de documentación. Y ahí también se aprovechaba una pequeña... Eh, vitrina que había para poder este, hacer proyectos también con artistas más jóvenes. ¿no? O sea, como que intentaba ese proyecto dar cabida y mapear o ofrecer, digamos, como distintos momentos de la producción artística en la ciudad de Me el México, ¿no? no tanto en la ciudad. Y el último proyecto que le tengo mucho cariño, que se llamaba Basura Afortunada, que hice con Ricardo Cuevas, eh, como no había recursos para hacer este proyecto, tenía yo el equivalente a 150 dólares para hacer cada exposición, ¿no? O sea, realmente era nada, ¿no? Eh, y yo siempre paseaba por los basureros de la universidad para ver las bajas, ¿no? O sea, como todo el, eh, el mobiliario, las cosas que la universidad iba a desechar, para ver qué de eso podía yo aprovecharme para hacer algo, ¿no? O sea, una vitrina, una mesa, un palito, algo, lo que sea, ¿no? Y encontré en algún momento una pila de papel bastante alta, unos pliegos grandes... Que ya estaban envejecidos por cuestiones del de, de tiempo, el viento, el sol que les pegaba, entonces ya no era un bien digamos, este, útil para la universidad, ¿no? porque estaba envejecido el papel, pero el papel era útil, ¿no? entonces pedí que me lo donaran y yo pagaba de mi dinero una tinta ¿no? este, en una imprenta muy popular y generamos ese proyecto de basura afortunada, que era justamente como utilizar ese papel para hacer otro tipo de proyectos con los artistas que implicábamos. A veces era un cartel que se regalaba, a veces era un fanzine, ¿no? a veces era un, no sé, un cuaderno para iluminar que hicieron muy lindo, no, María Loz. en fin. ¿no? O sea, y como este tipo digamos, de gestos son los que me interesan y los que intento constantemente recordar cuando uno siente que se le calan los brazos, ¿no? o sea, decir, no, o sea, es posible hacer cosas eh, con poco con intención y con voluntad. ¿no? Estas son imágenes del centro de documentación, esa era mi oficina. Y este era el vestíbulo, ¿no? donde se ponían ahí, se compartían las carpetas que yo iba conformando, las investigaciones. Y estas son nada más un ejemplo de tres o cuatro exposiciones que se llevaron a cabo ahí. La primera, la primera revisión del trabajo de Sara Minter, eh, una artista pionera del videoarte en México, que después, muchos años después, el MOAC hizo una revisión ya con, de carácter institucional, digamos, el eh, eh, proyecto de Carlos Aguirre, que era uno de los miembros del proceso Pentágono, un colectivo de los años 70 bastante eh, importante en términos de memoria. Enrique Gesic, ¿no? que ya lleva, él había llegado, es argentino, pero había llegado a vivir a México en los años 90 y también se le hizo un proyecto de entre paréntesis, hicimos esta intervención para sitio específico, que después este mismo helicóptero, esta misma intervención a muro, se llevó a cabo en el MUAC en la revisión de, de, de Gesic, ¿no? Entonces, digamos que sin haberlo pensado y sin haber estado uno apuntando a ese tipo de cosas, ha sido muy interesante, digamos, como el bucle ¿no? de, de las situaciones y ver ahora cómo mucho de ese trabajo ha sido recibido, este releído, integrado eh, en otro tipo de aparato ya pues mucho más grande, no dentro de la institución, dentro de colecciones, que es, digamos, como el objetivo principal y último ¿no? que que tenemos personas, digamos, este, que partimos desde, desde, como yo, digamos. ¿no? En, ese, eh, en ese periodo de la celda contemporánea, pude, digamos, este, empezar a tener mis primeras ex, eh, experiencias con el archivo. Tiene como un temporizador, pero bueno. Eh, fueron mis primeras experiencias con el archivo. Dentro de esas revisiones que estaba haciendo yo, digamos, de los artistas que habían sido muy importantes a partir de las décadas de los años 70, Felipe Ehrenberg pues, era una figura, digamos, eh, que aparecía constantemente. ¿no? Estas revisiones o estas, este listado, digamos, de nombres que yo iba tratando de, de cubrir no eran únicamente, digamos, como mi, mi, mi, mi capricho ¿no? o mi agenda personal. Yo intentaba contrastar, digamos, con muchos amigos del medio, de distintas generaciones, como quienes creían ellos que eran, digamos, las figuras entre comillas seminales, ¿no? O este, pioneras, medulares, ¿no? Que había que trabajar. Y él fue, sin duda, pues uno en el que no había duda, ¿no? O sea, que todo el mundo mencionaba una y otra vez. Entonces empezamos a trabajar para hacer una primera exposición en la celda contemporánea, eh, que no se, no se concretó al final. Eh, la celda, después de unos años. Eh, la universidad decidió que sí quería recuperar el inmueble para así hacer el restaurante y ahora es un restaurante y está todo bien, ¿no? o sea, digamos, pero el tiempo de vida que tuvo el proyecto fue pues, muy útil, muy importante y se logró eh, abonar de alguna manera como a, la, a, a la escena artística de ese momento. Pero en ese momento que me enfrenté al archivo de Felipe, entonces, obviamente empezaron a aparecer otro tipo de preguntas, ¿no? Sobre qué hacer con estos legados, cómo leerlos, cómo articularlos, cómo comunicarlos, ¿no? O sea, eh, ¿cuál iba a ser su destino el día en que Felipe no estuviera, ¿no? Y todo ese tipo de preguntas, digamos que la materialidad y la experiencia directa con estos eh, universos, ¿no? Este contenidos en repositorios me planteaba, ¿no? Entonces la exposición no se llevó a cabo en la celda, la exposición se concretó un par de años después en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, porque ya la celda ya no podía ser su sede, con otro curador, ¿no? un amigo que, que se quedó a cargo del proyecto. Eh, yo me fui de México cuatro años, que fue el tiempo en el que coincidimos Miguel y yo también en la maestría. Y en el periodo de la celda yo he empezado a revisar el trabajo de un artista que se llama Melquiades Herrera que se convirtió de alguna manera en una especie de encomienda personal de... de eh, tratar de entender eh, cada vez a mayor profundidad ¿no? o sea, digamos que mi, mi, mi relación con la figura de Melquiades ha pasado por muchos momentos ¿no? y bueno, por aquí vi que está Edgar León que también ha sido un cómplice en la recuperación de, de, de, de, de estos residuos, ¿no? de este sujeto tan particular hice una primera exposición en la celda y ahí entré en contacto con la producción de otro colectivo del cual Melquiades había sido parte, que se llamaba El No Grupo un colectivo también eh, muy particular porque utilizaba mucho el humor como estrategia política, el cuerpo como vehículo de enunciación, digamos que el no grupo es uno de los eh, agentes colectivos que es pionero del arte acción en México, del performance, ¿no? eh, y también me enganché digamos, con el tipo de producción que, que tenían, ¿no? o sea, de alguna manera me empecé como a, no a refugiar, pero a acercar cada vez más, digamos, a, a sentirme más atraída como por producciones que antecedían a mi generación, porque veía ahí realmente también una experimentación y una potencia muy singular que no necesariamente o no siempre veía en mi propia generación y en el auge y la visibilidad así como enloquecida que había por el arte contemporáneo. Entonces, ahí empezó también una segunda deriva, ¿no?, por el archivo, estos dos casos en particular, empezaron sin saber a dónde ir, o sea, nadie me lo pidió, no había un proyecto de por medio, no es que iba a terminar siendo un libro o una exposición, o sea, no sabía nada, simplemente había una urgencia personal, una necesidad personal de entender estas agencias, ¿no? o sea, de poder reexplicarme re, re, re de alguna manera este, el tránsito de la práctica artística a través, por ejemplo, de ellos, de, de estos dos casos en particular. Y bueno, vinieron muchos años de estar... Teniendo con, o sea, de tener contacto con el archivo a través de una de sus eh, fundadoras, de recopilar materiales, de rescatar materiales como este, que justo Miguel, antes de trabajar aquí en Teorética, me hizo favor de recoger en un viaje que hizo por aquí y que Edgar León le, le, eh, me hizo favor de entregarle, ¿no? como este tipo de materiales que tienen que ver con la producción artística y que en algún momento, es, este es el guión curatorial, del, del único curador que en vida a Melquiades le hizo una exhibición, ¿no? Es el guión curatorial, así en sobrecitos con estas fotos, ¿no? Es como él organizaba, digamos, su pensamiento, la muestra, y en algún momento esa caja fue eh, casi que desechada, olvidada, ¿no? Estuvo con este Edgar por muchos años hasta que Edgar me lo comunica y se hace, digamos, este, esta pequeña deriva geográfica para recuperar esa caja y llevarla a México, ¿no? Y hay una especie, digamos, como de placer ahí muy particular en entrar al archivo y empezar a encontrar pues, materiales que están ahí como disminuidos o un poco olvidados o colapsados ¿no? por la memoria. Estas son imágenes de la visita que hicimos al archivo de Melquiades Herrera que estaba en, en, en una parte de la Universidad Nacional, en la Academia de San Carlos, eh, que es un acervo que cuando muere Melquiades lo entregan a esta institución y pasan muchos años hasta apenas hace, hace, hace dos años, o sea, Melquías muere en el 2003, y hace dos años apenas empezaron a clasificar y catalogar el archivo. Yo insistí muchos años, año con año mandaba una carta y este, pidiendo que me dejaran entrar y año con año me la negaban, ¿no? Y tengo las cartas. Y en algún cambio de, de gobierno, digamos, de gestión institucional, me dieron la autorización entre hartazgo y, este, y descuido, pero como sabía que no se iba a volver a repetir, le llamé a uno de mis mejores amigos, Diego Teo, que es de Cráter Invertido, eh, y Andrés Villalobos. Les pedí que por favor me acompañaran con cámaras profesionales y que hiciéramos un levantamiento de lo que había ahí. ¿no? Dije, o sea, nunca me han, o sea, no me van a volver a dejar entrar, ¿no? Tenemos que generar, digamos, este, testigos ¿no? de, de lo, que se, lo que hay ahí. ¿no? Y bueno, o sea, pueden ustedes ver ahí en las imágenes, pues el Estado, digamos, eh, pues tan indiferente ¿no? que tenía la institución en ese momento pues con, con, con ese legado, ¿no? O sea, eh, con ese, vean las cajas cómo están, ¿no? así como absolutamente arrumbadas. Cuando entramos a esta ventana, pues estaba abierta, entonces había palomas muertas, este, anim, caca de animal, este, en fin, ¿no? Y digamos que lo pongo porque de alguna manera son eh, imágenes o situaciones que se repiten, lamentablemente, con muchos acervos de, de este tipo de sujetos que que nos interesan, por ejemplo, a gente como Miguel y como, y como a mí, ¿no? O sea, que hay, digamos, un, una disminución, digamos, y una, una poca sensibilidad institucional o patrimonial nacional por darle cabida y lectura a, a estos acervos, ¿no? Entonces, toca hacernos cargo y toca empujar, a veces desde la independencia, a veces parasitando los espacios por los que uno va traba, trabajando, colaborando, para ir haciendo que un engranaje se active y empiece a repercutir y a obligar a las instituciones a que se hagan cargo de estas cosas, ¿no? Que volteen, que las miren y que, que, pues, que se hagan cargo, ¿no? Entonces, en esa sesión, pues, hicimos un levantamiento pues, general, fotografías, ¿no? Este, revisamos materiales, muchos materiales ya estaban completamente, las diapositivas, pues, la película ya emocionada, ¿no? Este, eh, digamos que muchos materiales ya eran una pérdida, ¿no? En ese contexto también de revisión eh, sobre el no grupo, eh, por ejemplo, encontramos también en unos archivos, eh, pues no olvidados, pero que en realidad el Museo de Arte Moderno no, no, no había puesto atención en ellos, encontramos también una caja con muchos audios, con muchos audiocasetes, que cuando los vi dije, bueno, pues aquí esto es, esto, es, esto es increíble, ¿no? O sea, son todos los audios de todas las de todo el programa público que hizo el teórico Juan Hacha, peruano, que vivía en México, eh, en el tiempo que trabajó en el, en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Entonces, se hizo la gestión para también recuperar los audios, pedir la autorización para llevarlos a la Fonoteca Nacional, digitalizarlos y poderlos poner a disposición pública. Que ahora tú los tienes, te los pasé, ¿no? Entonces, digamos que son ese tipo de cosas que dices, bueno, o sea, no son papelitos, ¿no? Como muchas veces este, se trata de reducir y decir, ah, esos papelitos, ah, esas cintas. Pues en realidad uno no sabe, o sea, lo que estos materiales pueden contener y cómo esas memorias pueden eh, arrojarte nuevas luces, ¿no? Sobre una práctica, ¿no? O sobre un qué eh, Estas son imágenes del No Grupo, este colectivo que les comentaba. Eh, paso rápidamente como por las imágenes para que vean un poquito, digamos, el tipo de, de producción que llevaban a cabo, la burla, digamos, que hacían hacia el sistema artístico, ¿no? Este, eh, al glaura del gran arte, del gran artista, el culto al, al crítico y todas estas cosas, siempre desde el humor, siempre desde el performance. Eh, Melquiades, les digo que era parte de, de ese grupo también. Recuperaban mucho cultura popular, eh, diseño popular, ¿no? Esta es Maris, justo con Juan Hacha conversando en su casa, que tuvieron una relación muy cercana y que de hecho, eh, pues justo las riquezas de la investigación en general es que te permiten empezar a hacer visibles esos cruces y esas eh, reverberaciones ¿no? que hay, digamos, entre, entre las ideas, los sujetos, en, en un momento específico. Eh, Juan Hacha estaba trabajando el concepto, la noción de los no-objetualismos, el no grupo estaba trabajando, se encuentran y de alguna manera el no grupo se siente arropada, arropado por eh, la práctica conceptual teórica que Hacha estaba desarrollando. ¿no? Obras como esta de Maris Bustamante, que a mí me parece eh, una de las obras así fundamentales ¿no? Digamos, de la práctica artística contemporánea de México a partir de los años 70, es una pieza de 1979. Eh, Maris todavía era parte del no grupo, en el 83, no, perdón, es el 82, eh, Maris en el 83 deja el no grupo y funda con Mónica Mayer un colectivo feminista, el primer colectivo feminista en México, que se llamaba Polvo de Gallina Negra. Y aquí, que es un año antes, en realidad Maris pues, ya estaba siendo consciente y empezaba ya a darle, digamos, forma a la crítica de, de la falocracia, digamos, en la práctica artística y no solo, ¿no? Eh, la pieza se llama el pene como instrumento de trabajo, ¿no? y si uno la ve, o sea, es el tipo de producción que a mí me interesa, ¿no? digamos que no hay una, eh, mi interés no está en el preciosismo eh, o, eh, de, de, de los aspectos formales de la obra o en la impresión impoluta uh -huh. fotográfica, ¿no? en esa destreza técnica que lo valoro, pero o sea, para mí la cosa no radica solo ahí, ¿no? Eh, lo que me parece muy interesante de esta obra, pues bueno, es el guiño a la Mona Lisa, pero también como a partir, digamos, de un gadget popular, barato, ¿no?, de plástico, eh, que se lo pone y que haciendo relación, digamos, con el título, pues hace una crítica directa, ¿no?, con algo muy simple en realidad, ¿no?, digamos, como ese tipo de agencias, ¿no?, o sea, la obra como agencia, cuando logra la obra ser una especie de granada de mano que, que circula y afecta, ¿no?, piezas como estas, también de, del No Grupo, de, de Rubén Valencia, que antes de la caída del Muro de Berlín, eh, pues él de alguna manera como que estaba vislumbrando, ¿no? O sea, eh, haciendo unas, un maridaje entre las figuras de Walt Disney eh, y con una microintervención de plastilina epóxica, pues se vuelve un comentario completamente crítico so, y que antecede a lo que estaba por llegar, ¿no? Entonces, este tipo de, de gestos, ¿no? o sea, digamos el gesto que construye, el gesto que significa, el gesto que, apa que, que, que afecta y que subierte, digamos. Paso rápidamente por acá para no detenernos tantos. ¿no? La Agenda Colombia 83, ¿no? también una iniciativa que hizo el No grupo en Colombia, y bueno, imágenes como esta, que igual si me detengo para que la vean, Digamos, como la vigencia de los mensajes, ¿no? O sea, que dices, bueno, esta, esta agenda la conformaron ellos en 1982, circula en el 83, y sin embargo el mensaje podría circular ahora mismo en cualquier periódico de, de México, ¿no? Digamos, ante el estado de violencia que ejerce que, que es el Estado, ¿no? Y, y el narcotráfico. Eh, de igual manera, digo, hago ah, oh, referencia brevemente también a... a la Red Conceptualismos del Sur, de, de la que Miguel es uno de los fundadores, ¿no? Desde el 2007, 8, 7. Yo me integré en el 2010 y para mí también fue un encuentro muy afortunado, un, un, un darme cuenta, pues, que efectivamente uno no estaba solo, ¿no? Porque de repente uno se sentía, bueno, yo me sentía en, en México, digamos, con mis colegas, que me llevo increíble con todos, pero era como un sujeto extraño, ¿no? o sea, yo estaba como muy interesada por lo que no estaba de moda, ¿no? o sea, lo que eh, iba como a contracorriente de alguna manera, ¿no? y tenía intereses que no necesariamente congeniaban con, con, con, con la mayoría. ¿no? Eh, y cuando conocí el proyecto de la red de conceptualismos, me, pareció, me sentía fin ¿no? o sea, digamos, el tipo de preguntas, de búsqueda, de compromiso, de entender la colectividad de una manera política, ¿no? de compartir los materiales, los saberes, las estrategias, las herramientas, y para mí ha sido, digamos, un, una, un, un hallazgo y una fortuna pues ahora formar parte de, de ellas, ¿no? y estar haciendo proyectos, digamos, en, en colaboración En ese inter, también en algún momento cuando regreso a la Ciudad de México me integro al MUAG eh, primero como agente externo, digamos eh, y muy pronto me pide la, la directora eh, al término de mi primer año, pues que, que no me vaya, ¿no? Que me integre el equipo formal de, de, del museo y me ofrecen el cargo de curador de acervo artístico, ¿no? De la colección artística, que para mí era muy significativo, porque ahora vamos a hablar de, de él, pero es el cargo que había tenido un, un agente muy importante en la historia del arte reciente en México y además un gran amigo de Miguel y mío, eh, Olivier de Bras, ¿no? Olivia había fallecido en el 2008, yo me integro en el museo formalmente a mediados del 2010 y me ofrecen su cargo, ¿no? entonces también digamos como entender la responsabilidad afectiva y política con este sujeto eh, y con su proyecto, digamos, ¿no?, al que yo era fin, o sea, no es que era un mandato que yo tuviera que seguir críticamente. yo era fin a su, a, su, a su deseo de construir una colección pública, ¿no?, o sea, de intervenir el relato historiográfico a través de darle lugar, pues, a todas estas producciones que estaban diseminadas en la memoria y en el espacio físico real, ¿no?, y la colección, que ha tenido como muchos momentos y que sigue fortaleciéndose, eh, se, en el periodo en el que estuve se trató de hacer énfasis en, en mapear, digamos, como las escenas que tenían que ver con los años 70 y 80, con los feminismos, posfeminismos, con la escena, digamos, del goce, ¿no? este, la fiesta, ¿no? los, los años 80, eh, la escena del punk, la escena contracultural, eh, digamos, como ese tipo, digamos, de de relatos que no necesariamente iban a estar como en el foco de otro tipo de, de interés. ¿no? Esta que, que ven aquí es una pieza de arte postal de Mónica Mayer, eh, que ahora ya están, eh, al menos están dos colecciones en el Moac y está en el Malva, eh, y era una pieza que justo pude eh, recuperar gracias al trabajo de archivo revisando el trabajo con Mónica Mayer, encontramos esta, esta serie de postales que ella misma como que no, en ese momento no, no, no era tan consciente, no recordaba tanto, digamos, como esta obra en relación a otras. Son 10 postales más o menos, chiquitas eh, con esta secuencia fotográfica, digamos, de gestualidades, que tienen esta instrucción, digamos, de las revistas femeninas ¿no? que circulaban entonces, y lo que hace es lanzar una pregunta al espectador para que el espectador complete la obra, ¿no? o sea, circule y reaccione, digamos, ante el enunciado, o sea, quiero hacer el amor con un perro, ¿con, qué, con cuál te identificas? ¿no? Eh, y lo que estaba poniendo, digamos, en tensión, pues era eh, los aspectos normativos de la sexualidad en ese momento, ¿no? y era una pieza de arte correo y una, era una, una pieza digamos también eh, participativa no performática o sea como que una pieza muy entre comillas simples en su materialidad pero a la vez pues este, muy cargada y muy compleja no o piezas como esta de, de Armando Cristeto que es una serie más grande estas son dos de las más conocidas la serie se llama el condón y es una pieza esta sí de 1979 que anteceda la, la crisis del VIH en México al menos, ¿no? O sea, el primer caso de VIH en México aparece en 1983 y en el, el 79 desde la comunidad homosexual ya estaba haciendo alusión a el látex como prótesis, digamos, para el disfrute de los cuerpos, ¿no? Entonces digamos que era el tipo de producciones que estábamos tratando de, de integrar al relato, ¿no? O sea, de, de problematizar el relato a través de, de, de este tipo de agencias, ¿no? pintura se compró pintura, pero pintura como esta, ¿no? Este es un óleo, no, es un acrílico bastante grande, pero el sujeto, pues, no es el sujeto tradicionalmente representado en el ámbito pictórico, ¿no? O sea, no es el noble, no es el rico, eh, es un punk, ¿no? Eh, y es un es acrílico que emula un poco como si fuera serigrafía, pero en realidad es una pintura en acrílico. ¿no? O pinturas como esta, ¿no? De Naum Senil, que pues también es una crítica... Eh, eh, al Estado, ¿no?, directamente, y que había sido una obra que, que, que había sido censurada por todos los lugares donde se había exhibido esta pieza en los años 80 y 90, habían rodado cabezas de directores, habían cerrado museos, había habido bombardeo de prensa este, de la ultraderecha, eh, en fin, ¿no? Y en algún momento, justo en la exposición que hicimos juntos Miguel y yo, de Pulso Alterado, eh, convocamos esta obra en préstamo y convencimos a Nahum de que la vendiera, porque él no quería este, despegarse de nada de su producción porque quiere hacer un museo en un pueblito, ¿no? Y la convocamos, y les cuento esto porque sí fue un momento que a mí me, me, me marcó mucho profesionalmente e institucionalmente. La, ped, la pedimos en préstamo, llegó al museo, estaba en la bodega de tránsito, y tenemos siempre el ejercicio, digamos, de que curador en jefe, que es Cuauhtémoc Medina, o dirección, que, o y dirección, que es Graciela de la Torre, revisan solamente para estar enterados, no, no, no es que vigilan, ¿no? pero quieren estar enterados de los componentes de la exposición, y ve Graciela esta obra. Y me dice, no, o sea, ¿cómo, no sabes como cuál ha sido el tránsito, la historia de esta pieza. Digo, sí, este, me dice, ¿qué vas a hacer? Me dice, yo no te la voy a censurar, me dice pero ¿qué vas a hacer si llega el rector o alguien de la oficina del rector y te pide que la descuelgues? Y me quedé, la verdad, pues, helada, ¿no? O sea, como que dije, no, pues, no, o sea, pues, nada. O sea, le digo, pues, la pieza está ahí. Me dijo, mejor no te metes en problemas. Me dijo, yo no te voy a censurar, pero mejor no te metes en problemas. Me dice, ¿por qué no prescindes de ella? Me dije, pues, no, Graciela. Le digo, porque no nada más la queremos en la muestra. O sea, ya está aquí, ya está en préstamo, está en la bodega, y además la queremos someter al comité de adquisiciones para que se integre a la colección. Y así nada más azotó la mano en la, en la mesa y me dijo, me dice, tú estás loca, me dice, ¿qué vas a hacer si te piden que la quites? Le dije, pues, y ahí es de esos momentos en los que uno dice, bueno, ¿hasta dónde vas a sostener tu congruencia, no? O sea, tu lugar ético-político y muy acá, y cuando vienen estas cosas, pues, ¿cuántos doblan las manos, no? Porque uno necesita un trabajo o por lo que sea. Le dije, no, bueno, pues, si me piden eso, le digo, pues, me voy. Pero lo dije titubeando, ¿no? O sea, como, ¿en serio? ¿no? Eh, y entonces Cotemo dijo, no, de ninguna manera, Dice, si algo pasa así, yo renuncio y ya, Cotemo ya se puso así, y lo hizo gigante y entonces Graciela le dijo, bueno, pues si algo así pasa, pues renunciamos todos, ¿no? Entonces fue muy eh, importante para mí sentir justo, digamos, la sensibilidad y el entendimiento de, de un equipo, en particular en una institución, o sea, las instituciones son sujetos específicos, ¿no? Y, y darme cuenta o confirmar, reafirmar, eh, pues que estábamos, digamos, como peleando hacia un mismo lugar, ¿no? La pieza se presentó en el comité curatorial, pasó por unanimidad, y en el segundo comité por el que pasan las obras, como órgano colegiado, una persona se opuso, dijo, no, de ninguna manera, esto es una ofensa al Estado, a la Nación, eh, bueno, se fue así de boca con miles de argumentos, eh, pues muy conservadores, y la propia eh, Coordinadora de Difusión Cultural, que es, digamos, la máxima autoridad de, de cultura en la UNAM, dijo, de ninguna manera. O sea, si, si no es la Universidad Nacional Autónoma de México la que abraza este tipo de obras críticas, pues entonces, ¿quién? ¿no? Entonces, digamos que para mí fue un momento casi como de ovación eh, en mi cabeza, no este decir, bien… Es así como se tienen que entender los proyectos de, de articulación de memoria y es así como se tiene que pensar el, el, el patrimonio. No con lo más exitoso, no con, con lo más famoso, con lo que más circula, sino con aquello que hace ruido, sangolotea, aporta y nutre, ¿no? e incomoda. Piezas como esta de Demián Ortega, ¿no? ya una pieza de los noventas que produjo después del Tratado de Libre Comercio, ¿no? después del Zapatismo, ¿no? y que es una pieza, digamos, muy de arte contemporáneo, pero pues que resuelve de una manera contundente el comentario, ¿no? la crítica. Eh, avanzo para no detenerme demasiado, ¿no? pero la pregunta por el videoarte, o sea, digamos que la pregunta por la historiografía este, me, me, me persigue, me seduce. ¿no? Entonces íbamos a hacer la, la, la primera retrospectiva de Sara Minter, esta artista de, de, de, de cine experimental y videoarte en México, y juntamos digamos a una serie de agentes activos que están muy vinculados con el intento de mapear la práctica del videoarte en México, a comer en la casa y a ponerle este gran rotafolios en la mesa y a jugar una especie como de Jimborí, no con plumones, y empezar digamos a activar eh, memorias no sobre los sujetos, los años, los primeros concursos de video, quienes habían ganado las primeras becas, o sea, como todo ese tipo de datos para empezar a mapear y con eso construir una cronología que en tratara de, de, de ofrecer al lector eh, una ruta, ¿no? una, una primera ruta ¿no? o sea, de estudios sobre cómo se había configurado la escena del video en México. Eh, les digo, de, de esta sesión se alimentó eh, esa primera cronología que salió publicada en el folio y cuando fue publicada nos llovieron así miles de críticas, ¿no? O sea, como muchos... Eh, reconocimientos al ejercicio, pero también muchas impugnaciones de que no estaba tal persona, que faltaba tal cosa, que era parcial, o sea, estas cosas, digamos, que genera el tipo de trabajo que hacemos también, ¿no? Eh, que si les interesa el tema, pues mal de archivo, de derrida y la pulsión de olvido, ¿no? Que es intrínseca también al trabajo también o al archivo, al concepto de archivo. Digamos que tengo claro, y muchos tenemos claros, pues, que los relatos totalizantes pues, son una fantasía, no existen, o sea no, no, no son posibles. no eh, Y entiendo el trabajo como aproximaciones paulatinas, lecturas, dentro de muchas que pueda haber. Pero bueno, decidimos hacerlos cargo de la queja, ¿no? no decir, bueno, la voy a ignorar y ya al fin y al cabo ya inauguramos, eh, sino nos hicimos cargo de las quejas y entonces decidimos hacer una actividad pública con la pregunta, ¿no? O sea, si esto no satisface, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿no? ¿Cómo generar colectivamente un mapeo de las escenas en torno al en México? ¿no? Y generamos una serie de, de, de mesas eh, que tenían como distintos temas, se grabaron y se pusieron como ciertas preguntas como detonantes, se invitó a la misma gente que había estado en el primer ejercicio, más todos los que se habían quejado, para que vinieran, ¿no? Porque luego también es muy fácil quejarse, pero luego la gente ya cuando hay que, que meter, arremangarse las mangas y meterse a trabajar, pues muchos luego ya desaparecen. Entonces se les invitó a todos, muchos accedieron, muchos no, y se generó ese segundo momento, digamos, de revisión sobre ese primer ejercicio. Todo está grabado, no ha sido trabajado porque no, no nos ha dado tiempo, Pero está el material ahí, digamos, como esperando pues, que algún estudiante de maestría, doctorado, quiera hacerse cargo pues, de, ese, de, de ese material pues, que está increíble. ¿no? Son memorias múltiples. Y esas son imágenes ¿no? sí, de las discusiones y, y de los participantes. Me paso al Centro de Documentación Arqueya, eh, estoy en la colección unos años y en el mediados del 2015 me, nos proponen a las dos curadoras a cargo, a Pilar García y a mí, que intercambiemos los cargos, ¿no? o sea, que quizá ya tenemos cumplido un ciclo en esa gestión y que pasemos, digamos, como, como, como al bando opuesto, ¿no? o sea, Pilar al artístico y yo al documental. Y la verdad es que fue lo mejor que me podía haber pasado, ¿no? o sea, eh, porque ha sido un proyecto pues, muy noble, muy rico, muy seductor y con un potencial eh, enorme. ¿no? Es el centro de documentación del museo, que está en la planta baja del museo, la zona de servicios, y que conjunta eh, el acervo bibliográfico y el acervo documental. Él es Olivier de Brun, que es el que les comentaba que falleció, que eh, conceptualizó, digamos, como todo el proyecto patrimonial del museo, y era quien estaba a cargo de la colección, y es el, el cargo que yo tuve que asumir en su momento. Y Olivier, dentro de las muchas ideas eh, pertinentes ¿no? que planteó al proyecto museológico, eh, planteó la necesidad de tener, por un lado, la colección, no pensarla como objetos artísticos, sino pensar la colección como con dos hemisferios, el acervo artístico y el acervo documental, y darle el mismo estatuto de importancia al documento que a la obra, o al archivo y a la obra, ¿no? Que eso fue, digamos, como un cambio de ruta, de registro, un quiebre en la lógica, pues muy importante. O sea, él ya estaba viendo eh, lo que venía, ¿no? O sea, él, en, por las investigaciones que estaba desarrollando, ya era consciente de, del compromiso y el, la deuda que había institucional, patrimonial, en relación a todos estos acervos documentales. Y por otro lado, una cosa que hizo muy importante fue, no nada más darle el mismo estatuto a la obra y al documento, sino también al artista y a cualquier agente que conformamos la escena artística. ¿no? Aquí pueden ver, este es, eh, digamos... Eh, las, la, los itinerarios a los que apelamos en Arqueya, ¿no? es el tipo de archivos que, que convocamos. No es únicamente el artista y la obra lo que es importante en este medio, ¿no? o sea, lo conformamos historiadores, críticos, curadores, gestores, eh, la prensa, este, los espacios independientes, las galerías, los museos, las revistas independientes, bla, bla, bla. bla. ¿no? Entonces, digamos que esos fueron dos de sus grandes aportes eh, y digamos, lo que ha marcado digamos, el tránsito de Arqueya. Ahorita tenemos 40 fondos documentales, esta imagen es un ejemplo, digamos, del tipo de archivos que tiene Arqueya, ¿no? que no necesariamente son eh, documentos en términos tradicionales de papel, ¿no? soporte de papel y cartitas y papeles, sino también vienen eh, archivos como con este tipo de continentes tan heterogéneos y versátiles como el fondo de Melquiades Herrera. Este es el listado ¿no? de los fondos que quizá luego lo verán. Eh, ejemplos de contenidos ¿no? de, de algunos materiales del fondo de Melquiades Herrera eh, tenemos un proceso permanente de catalogación de todos estos fondos de digitalización, de preservación Esto, este es el mobiliario de alta densidad donde se encuentran los fondos que si recuerdan esas imágenes de cómo se encontraba el archivo de Melquiades en la Academia de San Carlos arrumbado, envejecido, con humedad con gatos muertos, bla, bla, bla pues digamos que esto es completamente el opuesto, ¿no? O sea, eh, la dignidad, el, el, el trabajo, este, eh, el cuidado ¿no? sobre este tipo de legados ¿no? y garantizar que van a formar parte de un patrimonio público y, y universitario, y procesos de digitalización, vínculos con el Departamento de Conservación y... Nos interesa todo el tiempo estar, eh, digamos, en el tipo de proyectos que, que he hecho en general, o sea, tratar de arrastrar naftalina a, al archivo, ¿no? o sea, tratar de acercar a otro tipo de usuarios, otro tipo de sujetos, y todo el tiempo estamos probando este, modos, ¿no? Desde aquella hemos encontrado muy afortunado el contar con un programa de exhibiciones de archivos, ¿no? específicamente de los archivos, de los acervos documentales, como una manera de comunicar y hacer visible estos eh, legados documentales que muchas veces la gente cree que son para meta especializados. ¿no? Entonces, la, la exposición, digamos, como un recurso para acercarlos. ¿no? Son imágenes de algunas exposiciones, que son exposiciones de archivo. ¿no? Esta es la de Melquíades Herrera. ¿no? Y me gustaría ponerles este videíto. Bueno, ahorita antes de terminar lo ponemos y ahí cerramos si gustan. Eh, esta es una imagen la que en realidad la pongo casi como una broma, ¿no? pero pues un poco la adrenalina de revisar archivos. ¿no? Esta fue la vez que fuimos a, a revisar el archivo de la congelada de uva. La congelada de uva, un artista eh, muy importante para la escena de posporno en México, eh, pues que obviamente pues nadie estaba interesado, ¿no? o sea, digo lo digo, con, o sea, lo digo obviamente porque no, no, esas lógicas no existen, estamos creándolas, estamos tratando de, de generarlas, ¿no? pero nadie se le había acercado a la congelada para buscar... Eh, su práctica, ¿no? su producción. Entonces, el día que fuimos, que nos quedamos sin llaves, tuvimos literalmente que saltarnos por la ventana. Este, entonces, lo pongo nada más como una especie de chiste, ¿no? de, de la adrenalina y el, o sea, los archivos pueden ser muy divertidos. ¿no? Esto de acá es casi ya para cerrar y pasar nada más al video que les quiero poner. Es una especie, digamos, de, de resumen o de... Eh, sentencias, ¿no? O sea, eh, no inamovibles, pero de preceptos que yo procuro recordarme todo el tiempo en mi práctica, ¿no? Digamos que hoy te hicimos un paseo muy rápido, ¿no? Como por algunos de los proyectos que, que me son más significativos, pero que intento esto transmitirlo pues en donde estoy, ¿no? O sea, en el espacio de trabajo, sea docencia, sea eh, la producción de un texto para un, eh, un libro, eh, la práctica curatorial en una conferencia, con mi equipo de trabajo en Arqueya esta resistencia a claudicar ante el obstáculo, o sea que me parece que uno no debe dejarse caer los brazos fácilmente, ¿no? o sea que uno tiene que buscar creativamente con agilidad y con compromiso las maneras para proporcionarse lo que necesita, eh, para hacer posible el deseo, aplicar la vol eh, voluntad y creatividad para buscar soluciones, reconocer al otro, no instrumentalizar al otro, distinguir procesos soberbios y separarse con radicalidad del mal germen, Colocar el ego en una dimensión sana. No abonar a la cultura del lamento. Eso no lo soporto. ¿no? O sea, digo, pues, gente, póngase a trabajar. ¿no? O sea, lamentarse es muy fácil. Eh, los recursos económicos ayudan, pero no sostienen todo. Generar tejidos colaborativos y redes afectivas. Ser leal con mis intuiciones y mis deseos. Mandar al diablo la seducción por la zanahoria. ¿no? Y ahora, si me ayudan a poner la el video o, o lo hago yo mismo. Mire, yo justo quería preguntarte, Sol. Eh, no, no sé si, si lo presentaste porque estuve tomando notas, pero quería preguntarte sobre la dimensión exhibitiva de los archivos. No sé, creo que no te detuviste mucho no. en esto, pero me parece que es, que es relevante en términos de, de pensar eh, cuál es el lugar que, que, ha, que, ha, que ha generado el museo dentro del museo. ¿no? El, el, el Museo de Arte Contemporáneo es sin duda el, el Museo de Arte Contemporáneo <risa> más grande que hay en América Latina. Y yo creo que es uno de los que viene transformando las narrativas críticas. Es un museo que cuenta con muchas salas de exhibición y una particularidad eh, muy especial de Arqueia es que tiene un espacio para exhibir los archivos. Además de que es una biblioteca especializada, tiene un acervo documental que les vamos organizando, catalogando, etc. Tienen un, una especie de vestíbulo bastante amplio, donde ellos han inventado una serie de dispositivos, inmobiliarios y, y muy especial, en el cual están desplegando, analizando, reactivando esos documentos. Y me parece que, que sería interesante si pudieras hablar un poco de eso. No sé si tienes imágenes en tu, en tu presentación. Sí, sí, si las quieren poner, si ¿sí me ayudas, de favor, Carla. Este, eh, sí, digo, ha sido muy... Eh muy significativo, digamos, este, esto que logró hacer el, el museo y que ha logrado sostener. ¿no? Eh, no nada más, digamos, darle el mismo estatuto a la obra, al documento, al archivo, sino generar un espacio específico para estar desplegando dos veces al año eh, lecturas curatoriales sobre los archivos, que eso es muy importante, son lecturas curatoriales. Digamos que no es una cosa acrítica de sacar cositas y de disponerlas en el espacio y ver si caben o no caben ¿no? en la vitrina, sino realmente de comprometerse a tratar de generarles marcos de lectura y de sentido a esas cosas, ¿no? A esos objetos heterogéneos. Y estas lecturas curatoriales eh, son obviamente eh, tránsitos, pues, o sea, al, es un tránsito específico dentro de muchos que pueden tener los investigadores que se acerquen a revisar los, los acervos, ¿no? Los archivos. Si quieres, ah, da, dale tú. Están mucho más adelante, si quieres búscalas. Digo, tú ya las, las conoces. Y lo que, hemos, lo que nos ha importado mucho en el proyecto de exhibición de, de archivos es preguntarnos eh, críticamente, digamos, por casi ontológicamente o epistémicamente, eh, cómo afecta la, la, la, el despliegue museográfico eh, a las lecturas de los acervos documentales. no eh, Como qué es lo que pasa ahí, a diferencia de la pieza, digamos, eh, tradicional de arte ¿no? y como qué políticas podemos implementar para comunicar eh, de una manera que no sea, digamos, soporífera, ¿no? Este, pues los acervos documentales tal cual. Entonces se trabaja mucho, eh, muy de cerca con el Departamento de Museografía del Museo, tratamos de sensibilizar esa área justo en que entienda que esos materiales necesitan ser leídos y comprendidos, o sea, que tiene que entenderse la práctica museográfica también políticamente, ¿no? Eh, no como, como una práctica, digamos, de disponer y, y ordenar únicamente, sino de restituir y de aportar a través de ese despliegue más capas, digamos, este, de sentido a, a, a los relatos curatoriales. Y en algún momento, eh, cuando el MUAC este, estaba por inaugurar, eh, hubo una negociación con eh, Insight, no sé si les suena, pero bueno, fue un, un evento binacional entre México y Estados Unidos, una suerte de bienal, eh, que ponía, digamos, en el corazón de, de sus preguntas eh, la geopolítica y la frontera como, como materia. ¿no? Eh, nos donaron una copia del archivo, fue uno de los primeros archivos que entró al museo, y cuando vino la donación donaron también eh, mobiliario para exhibir archivo. ¿no? Eh, lo produjo un diseñador peruano que se llama ya como Castañola, y lo que hizo, quizá en esta no se ve tanto, quizá aquí se ve un poco más, ¿no? El, aquí. Es un mobiliario eh, muy sencillo, pero muy lindo, de madera cruda, este, aluminio, pero que funciona como una especie de Lego, ¿no? O sea, es modular, entonces uno tiene la posibilidad de estar eh, tomando decisiones de acuerdo al acervo que tiene que desplegar. Y lo que le interesó mucho, que quizá tampoco se ve mucho acá, pero se los cuento, era... Eh, de alguna manera eh, reproducir o restituir o evocar al usuario la experiencia íntima que tiene el investigador con el archivo, ¿no? con el documento. Entonces, produjo muchos eh, dispositivos repositorios eh, con bisagras para que el usuario pudiera manipularlas, este, sacar cajones, ¿no? o sea, eh, encontrarse con los materiales de una manera distinta. Y esos, ese mobiliario pues, lo hemos utilizado de muchas maneras en cada una de las exposiciones. Lo que hemos empezado a hacer eh, de tres exposiciones más o menos para acá, nosotros llevamos a cabo dos al año y justo esta foto está tomada desde la puerta de Arquella, no, o sea, está como en el vestíbulo inmediato, en la zona también de servicios, no, está el, la sala de conferencias por aquí, por acá está el auditorio, más para atrás está el restaurante y todo el frente es Arquella, no, y derecho se va, digamos, a oficinas y áreas administrativas. Eh, lo que hemos intentado hacer es trabajar eh, con el uno de los museógrafos del museo para que también, lo que le comentaba en la mañana en la sesión, eh, se despelucara con nosotros, ¿no? O sea, que se permitiera eh, vivir la museografía de una manera creativa y como una capa más de aporte a ese proceso eh, de despliegue, ¿no? O sea, no el curador únicamente, digamos, como en, eh, el que toma las decisiones, sino la museografía también como una práctica que... Que, que puede favorecer o no. ¿no? Hace unos días un, un compañero, José Luis Barrios, me decía en, una, en un debate público que la exhibición de archivo, archivos era muy complicada porque pues, eran siempre muy aburridas. Yo le decía, pues no, o sea, no necesariamente, ¿no? Y lo mismo puede ser soporífera una exhibición de instalaciones o de pintura, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? O sea, como que no es algo, como que muchas veces se ha intentado o insistido, ¿no? En que el archivo es un problema y que es... Qué pereza, ¿no? Pero en realidad es un problema de la toma de decisiones de los sujetos que están a cargo, ¿no? No, no es que en sí el archivo eh, sea soporífero, ni que una, una exposición de instalaciones no lo sea, ¿no? Entonces, bueno, aquí ven como decisiones museográficas eh, que tomó, por ejemplo, eh, Adalberto, ¿no? De, para el tipo de producción de Melquiades, pues evocar de alguna manera también el campo eh, de los tianguis populares, ¿no? De los mercadillos en la calle, o los dispositivos, los displays, ¿no?, este, populares de mercados, ¿no?, este, las vitrinas, y, e intencionar eso, ¿no?, o sea, justo a través de la intención museográfica se integra, o sea, no, no se ve parchado, ¿no?, se lee como una intención, ¿no?, o decisiones como, por aquí no se ve, allá al fondo, eh, para un calcetín que tiene unas intervenciones que a Melquias le interesaban mucho, pues tomó la decisión de comprar una pata de maniquí, ¿no?, y usar eso como, como el display, ¿no?, entonces, digamos, como ese tipo de, de, de soluciones. O en las dos anteriores, o en la que sigue, no me acuerdo. En esta, por ejemplo, que fue la exposición del fondo de Helen Escobedo, eh, que tiene un carácter, digamos, como mucho más convencional, eh, el resultado museográfico eh, proviene de la investigación que hizo el museógrafo y las curadoras en el archivo. Eso, eh, Helen Escobedo fue una artista y una gestora muy importante en México, en los años 60, 70 y 80, pero estuvo a cargo del MUCA, del Museo antecede al por 18 años más o menos. ¿no? Entonces, el museógrafo y las curadoras fueron a registros fotográficos en el archivo y en otros archivos para encontrar imágenes de las exhi exhibiciones de esos años y replicar museográficamente esas decisiones. Entonces, la museografía es producto de la, de la propia investigación del museógrafo. ¿No? Entonces, les comentaba en la mañana que las alturas de, de las mamparas, pues es la altura, digamos, que se utilizaba en, en, esa, en esa década, en los 70, el tipo de remate, pues también es una cita, digamos, a esta investigación museográfica, eh, las plantas, pues antes había plantas y se fumaba en las exhibiciones, esas plantas que se pusieron eh, son un guiño, porque en realidad tenían que ser de plástico, porque no, no podíamos tener este, plantas vivas ¿no? en el espacio. Pero digamos que es, la tipografía este, de toda la exhibición, o sea, todas esas decisiones provienen de la propia investigación que el museógrafo hizo en los documentos. ¿no? Entonces, sí, es como mucho más convencional, no pues aparece una exposición más, sí, más común, digamos, pero está justificado, este, eh, digamos, la investigación que lo sustenta. ¿No? Eh, también de pronto sería interesante saber cómo tú sientes que ha ido cambiando el debate sobre los archivos en estos años. Yo creo que es, es, eh, es algo que ha empezado a tener un, un rol más protagónico dentro de las instituciones, dentro del mercado también, ¿no? lo cual es, es, es algo paradójico con lo cual es, los curadores y las instituciones están permanentemente batallando, ¿no? la manera en la cual el mercado empieza a ingregar archivos y empieza a a venderlos, en fin, empieza a tener un valor económico muy particular. Y te lo pregunto también porque ya que mencionaste a la red Conceptualismo del Sur, que una de las cosas que, que, que es interesante cuando uno mira con distancia es ver que en el año 2007 cuando empezamos a discutir sobre archivos, empezamos a señalar la importancia de los archivos para poder... Eh, discutir sobre historia política, sobre memorias recientes, sobre procesos democráticos, etcétera, que era un poco el objetivo de, de la red. Eh, no había instituciones que estén haciendo cargo de esto. O sea, creo que los ejemplos que existían eran las fundaciones Pigas, en Buenos Aires, que era una iniciativa privada que estaba combinando archivos de la historia del arte argentino y probablemente el archivo Jorge Romero Reyes, que era una iniciativa universitaria que había impulsado desde la ayuda en Buenos Aires también organizando el archivo de Romero, pero creo que había muy pocos ejemplos fundamentales sí. y algo que sí es, sí es muy interesante es que ahora sí las instituciones tienen departamentos de archivos o sea, realmente están trabajando y entienden el archivo como un componente decisivo para pensar lo curatorial, lo educativo el programa público, etcétera. etcétera. es decir, se ha convertido en un elemento decisivo ¿no? en términos de cómo repensar la institución completa. ¿Cómo tú sientes que eso ha impactado en México, por ejemplo? El hecho de que Arkei esté haciendo esto, ¿cómo sientes que en América Latina o en relación con otras instituciones. Pues sí, es todo un tema. O sea, creo que, que ese giro archivístico, ¿no? que desde los artistas ¿no? que utilizan el archivo, que producen archivo dentro de su práctica, eh, la sensibilidad que efectivamente, digo, en 10 años que es paradójico, ¿no? porque como que no es nada de tiempo para algunas cosas, para algunos procesos, y sin embargo para, para, para otros procesos, pues es, es un montón. ¿no? y en realidad pues en muy pocos años digo en una década eh, el giro archivístico ha sido como radical no o sea como que ha volteado completamente eh, ha dado vuelta digamos completamente las manecillas y creo que es importante insisto no este por ejemplo la, la agencia de, de Olivier no en su momento o sea como él formaba parte de otros proyectos en Estados Unidos no que estaban interesados en estas memorias y en estos residuos desde otro lugar y cómo eso le permite también preguntarse y posicionarse políticamente para construir o para intentar intervenir desde el contexto nacional, ¿no? desde la Universidad Nacional. Eh, y sí, digo, el, el MUAC tiene una vida corta, eh, aquella tiene por lo tanto también una vida corta, y sin embargo en estos 10 años ha logrado repercutir de una manera contundente, ¿no? o sea, desde de su origen, o sea, digo, antes de que estuviera yo, ahora que estoy yo, ¿no? O sea, digamos que en estos 10 años. Eh, a través de la adquisición de los archivos, ¿no? de dimensionarlos, de dignificarlos, de, de, de, de, de repolitizarlos, eh, de integrarlos al relato eh, colectivo, eh, de tenerlos como tema de discusión, como tema de seminario, eh, ha ido, digamos, como desquebrajando o interviniendo como distintas estructuras, ¿no? a, Ayer, antier, salió publicada ¿no? la nueva versión de la Ley General de Archivos, ¿no? en México, que digo, a los que les interesen les recomiendo que la lean porque es interesante, ¿no? O sea, fue una ley que estuvo, tuvo muchos embates porque tenía muchos problemas, ¿no? La ley por falta, digamos, de sensibilidad y de entendimiento eh, y hubo afortunadamente eh, una resistencia muy contundente por parte de, de distintas escenas, digamos, de, de, de la producción cultural, no nada más artística, eh, que solicitaron, exigieron como... Eh, que se replantearan, ¿no? O sea, como muchos aspectos de la ley y lo que se publicó antes es interesante, ¿eh? o sea, es útil, o sea, digo yo, eh, en fin. Pero digamos que incluso ya hay una ley federal, ¿no? Este, que a mí eso me parece como wow, o sea, realmente se ha logrado escalar, ¿no? O sea, digamos que en términos nacionales, en México, esa era una cosa fa una facultativa del Archivo General de la Nación. ¿no? y fuera de ella prácticamente nadie, como dices tú, estaba eh, entendiendo el valor político ¿no? de esas memorias. Eh, es paradójico también eh, que todo este tipo de trabajo de, de, de agentes digamos afines ¿no? que conocemos y de las discusiones de las que formamos parte, activan al mismo tiempo pues, otro tipo de interés eh, que no es necesariamente el que uno... Quisiera, ¿no? O sea, pues esta euforia también, digamos, muchas veces, muchas veces, no siempre, pero muchas veces a crítica por parte del mercado, ¿no? O sea, que leen muchas veces estos residuos objetuales, estos residuos documentales como mercancía eh, que puede, justo como dices tú, ¿no? O sea, disgregar, separar, eh, eh, o sea, que, que no entienden, digamos, ¿no? La dimensión sensible, ¿no? De, de, esos, de esos materiales. Por eso creo que. Lo que insistía desde, de, más bien decía al, al inicio, y e insisto, la importancia de entender nuestras prácticas políticamente, ¿no? O sea, siempre, ¿no? O sea, no hay espacio menor, o sea, no es que si uno da clases en la universidad eso no es, ¿no? O sea, que lo voy a hacer cuando tenga tal cargo. O sea, tenemos que estar permanentemente y en cualquier sitio eh, dando el embate, ¿no? O sea, insistiendo, oponiéndonos, resistiendo, cuestionando y tratando... Claro, o sea, el espacio de la docencia es fundamental, ¿no? O sea, cómo desde ahí también generar las discusiones para que los nuevos agentes o la gente que se está formando también ya venga con estas preguntas sobre este tipo de acervos, ¿no? O sea, terminar por, de una vez y por todas como por esta noción decimonónica de la obra artística, ¿no? El estilo, o sea, la obra de arte, el maestro, el genio y este tipo de cosas, ¿no? Eh, y creo que desde distintas estructuras... Muchos, o sea, somos muchos, ¿no? Los que vamos este, eh, exigiendo de alguna manera o empujando las estructuras para que cada vez sean más conscientes y respondan, digamos, ante estas necesidades, ¿no? Pero sí, digo, en realidad, pues, 10 años es, es poco y, sin embargo, se ha logrado mucho, ¿no? Todavía hay mucho que hacer, ¿no? O sea, en México y a nivel continental, ¿no? Este, hay, hay mucho que, que, que hacer, digamos, por estas políticas de la memoria, ¿no? No sé si hay alguna pregunta para nosotros, no el micrófono. Comentarios, preguntas. Comentarios o algo que quisieran que solo expanda o detalle de lo que ha compartido. O de repente de alguna otra cosa. Eh, a mí me parece bien interesante la, digamos, pensar justamente cuál es el impacto ¿no? de este tipo de proyectos y en particular pienso en el impacto en las políticas públicas. ¿no? O sea, es decir, cómo realmente puede modificarse la manera en la cual las instituciones, el aparato burocrático, el aparato político, el aparato intelectual, etcétera, se relaciona. ¿no? Eh, ¿cómo, puede, cómo puede incluso modificar eh, la forma en la cual se percibe el rol de, de estas instituciones. ¿no? Y, yo creo que hay algo que tú, tú insistes mucho y creo que, que, que, que compartimos mucho que tiene que ver con pensar justamente la, la colección, el archivo, el museo, ¿no? como un lugar que está modelando un espacio social, pues un uh -huh. espacio común. Y para mí también como curador y cada vez que estoy haciendo proyectos o pensando en incorporar tal material a la colección, porque también trabajo armando la colección a pronto, a la museo de Arte de Lima. Para mí la pregunta es, ¿qué tipo de esfera pública se construye con los materiales a los cuales dedicamos atención, a los cuales dedicamos tiempo, energía, a los cuales decidimos incorporar determinadas colecciones? ¿no? ¿Qué tipo de esfera pública en el sentido de, eh, de qué forma una imagen como la de Don Serín, por ejemplo, la que presentaste, que ciertamente eh, ha sido muy conflictiva y ahora está en, el, en la colección del museo, puede permitir poner eh, sobre la mesa nuevamente una serie de asuntos irresueltos ¿no? y que justamente re, ¿cómo se puede decir? reclama ¿no? el lugar de la universidad o del museo como un lugar de debate público, uh -huh. un lugar en el cual es donde de lo que se trata justamente de reinstalar los antagonismos, ¿no? las discrepancias, las preguntas, lo que tú decías, las incomodidades, o sea creo que ese esa, ejercicio riguroso de hacer un buen trabajo de archivo, de hacer un buen trabajo de investigación, de hacer un buen trabajo curatorial de armar una buena colección, implica justamente reivindicar la dimensión política de la institución, porque estás reclamándola como un espacio público. Claro. Y eso es fundamental, y eso es lo que yo siento que en general, eh, bueno, en todo el mundo, ¿no? pero pensando en el contexto que no es cercano, que es América Latina, es muy difícil de encontrar. O sea, realmente poder entender eh, o poder ver que, que que no es una cuestión que viene de arriba para abajo, no hay un dictamen del director que dice este museo es una esfera pública, no es que el trabajo mismo, ¿no? de, de abajo, de producción de contenidos, de investigación científica, de organización incluso de la propia institución, etc., está dando cuenta de eso. Creo que hay, hay un, uno incluso podría pensar que las instituciones se transforman justamente haciendo bien las cosas, ¿no? y haciendo bien implica justamente poner en marcha eh, nada, modelos de trabajo, repensando la función de, de lo que están organizando, etc. Etcétera, etcétera. Entonces creo que es como importante pensar cómo esto justamente puede generar genera modelos, genera, genera interpelación a instituciones vecinas ¿no? en términos de cómo ya se están operando, ¿no? qué tipo de responsabilidad pública asumen, porque finalmente el, el, el campo del arte, el campo de la cultura es un, es un campo de servicio público. Y eso a veces como queda muy... Eh, o, o oscurecido, digamos, ¿no? porque hay una lógica económica que es muy violenta, ¿no? Sí. Pero ¿de qué manera podemos reclamar el campo del arte y de las instituciones como un servicio público? Creo que ahí es, creo que está como muy presente y en particular en la forma en la cual ustedes trabajan el archivo y construyen ese tipo de experimentos, como que colocan esas preguntas, ¿no? Sí, sí y nos hacemos cargo, porque, bueno, ahorita aquí está tanto de la esfera pública y a mí que me interesa tanto, nos interesa tanto, digamos, como eh, resistirnos al borramiento de memoria. Eh, para nosotros ha sido muy importante desde Arqueya, o sea, utilizando nuestro tránsito temporal por la institución eh, para parasitarla, ¿no? Eh, comento nada más muy brevemente una colección que tenemos ahorita abierta y que está en proceso, ¿no? En el 2014 yo me encuentro todavía en la colección artística y viene eh, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Evidentemente, no tengo que explicar mucho más, pero pues nos afectó de una manera radical eh, eh, o sea, tremenda, ¿no? Y eso fue hacia finales del 2014, ¿no? Entonces muchos empezamos a rebotar entre asambleas, este, manifestaciones, lo, donde podíamos, tratando de ver como qué podíamos hacer o cómo podíamos sumarnos a, al grito colectivo de licenso, de reclamo, ¿no? Este, en fin, paso a Arqueya. Y en, eh, habíamos visto ya muchos ejercicios de borramiento, ¿no?, literal, ¿no?, o sea, digamos, de, de las visualidades y de los reclamos, eh, detenciones, o sea, todo lo que estuviera, digamos, como recordando lo que había pasado, lo estaban cancelando el Estado, ¿no?, que precisamente fue cuando hicieron la modificación a la Ley General de Archivos, ¿no?, eh, y, y querían proponer, o más bien proponían que estuviera bajo potestad directa y única de gobernación, ¿no?, o sea, que pues, era un escándalo porque era, o sea, obviamente, o sea, iba a ser como línea directa para eh, reprimir y destruir un montón de memorias, ¿no?, incómodas para el Estado Nación, ¿no? Eh, y en ese contexto decidimos, nos preguntamos desde, desde, desde el espacio de trabajo, desde aquella, ¿no?, con los compañeros, pues como qué podíamos hacer desde ahí, ¿no?, en términos de memoria y en términos de archivo y tal, y decidimos proponer, primero a Cuauhtémoc Medina y después al Comité, y lo aceptaron, que abriéramos una colección en proceso sobre visualidades y movilización social, ¿no? O sea, justo, digamos, para citar esos archivos desde un museo de arte contemporáneo, con todos los riesgos y, eh, y las tensiones, digamos, que pudiera suscitar, pero resistirnos al borramiento de memoria que el Estado estaba provocando a, en relación a ese momento en particular. ¿No? Entonces, claro, tuvimos cuidado en no convocar la, eh, la palabra arte, ¿no? O sea, no, ¿no? No es arte, no es arte político, son visualidades y movilización social para poder convocar, en términos de archivo, pues una serie de residuos críticos de la manifestación, ¿no? O sea, colectiva, ¿no? De la voz, ¿no? Y, se, eh, y, y lo iniciamos justo tratando de decir, bueno, o sea, esto no va a estar en el Archivo General de la Nación, ¿no? o sea, esto, esto, esto no va a llegar ahí ¿no? y lo poco que va a llegar ahí lo van a tener ocluido, ¿no? Como tú, no, ocluido todo lo que tuvo que ver con el 68 por décadas ¿no? entonces decíamos, es una manera digamos de resistir, de parasitar y de dejar un legado parcial, porque será parcial de este momento también a través de los archivos, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo producir agencia de alguna manera también para la esfera pública o en la esfera pública desde ese lugar de trabajo en particular ¿no? Por última vez, si hay alguna pregunta porque me haciendo señas de tiempo. ¿Sí? Yo tengo una pregunta sobre el proceso de la recuperación de, de la charla. Eh, porque, digamos, esta es una crítica que se le ha hecho a personas como Linda Novi, que no será que recuperar, es de cierta manera de reivindicar el estatus del canon, más que cuestionarlo y cómo se puede hacer este trabajo que es tan importante de la recuperación. Al mismo tiempo que pues, en alto, eh, las estructuras que afectan, ¿no? Eso es como un enigma, ¿no? Este, este, del que no hay una respuesta rápida, ¿no? Este, y yo creo que muchos de nosotros nos planteamos esa pregunta constantemente, ¿no? O sea, de bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se revierte, ¿no? Este, digamos, ¿cómo hacer para que el trabajo de uno que opera desde un posicionamiento específico eh, invariablemente va a afectar? ¿no? Y, y probablemente, no necesariamente, pero probablemente eso va a intervenir el canon ¿no? y va a ser parte en algún momento del macro relato, lo que se quiera eh, pensar. Ni modo, ¿sabes? O sea, como, o sea eh, yo, como decimos en México, apechugo, ¿no? Este, me hago cargo, pues, o sea, prefiero correr esos riesgos, igual que la colección de visualidades y movilización social. Al inicio, en, en algún momento nos, me decían, bueno, pero ¿por qué no lo hace eso Ciencias Políticas, no? O sea, de la UNAM. Bueno, porque a mí los guetos no me interesan y no lo están haciendo. ¿no? Entonces, si lo estuvieran haciendo bien, pero no lo están haciendo. Entonces, prefiero llevarme ese trompo a la uña ¿no? y hacerme cargo de esas memorias y del reclamo que pueda suscitar, igual que en lo del videoarte. ¿no? Eh, todo ese tipo de, de ejercicios, digamos, este, de lecturas curatoriales que tienen que ver con políticas de la memoria, con borramientos y con restituciones simbólicas de esas potencias, eh, es difícil que no conlleven ese tipo, digamos, de reclamos o que escapen esa ecuación. Yo intento hacerlo de la manera en la que más tranquila me quede, no, este, digamos, como siendo consecuente con ciertos eh, modos de hacer y de pensar, ¿no? Eh, pero no sé, es como el no grupo, ¿no? o sea, que era una práctica performática, este de, se criticaba mucho también en algún momento de por qué llevarle la institución, si ellos criticaban a la institución. Dices, bueno, sí, pero pasaron 30 años, ¿no? Y también tenemos, este, o sea, sabemos que es el dadaísmo también, ¿sabes? O sea, o el situacionismo, que respetar su espíritu así de una manera eh, radical, este fehaciente, pues hubiera sido, pues bueno, pues también eso que desaparezca, ¿no? Eh, yo creo que no, o sea, que, que, que es importante que esas memorias este, eh, se rearticulen que se trate de hacer desde el mejor lugar ¿no? para que eso desestabilice las estructuras. Y luego puede hacer tarea no nada más de uno, sino de todos. Si uno construye ese canon y, y desde dónde, ¿no? si es de manera crítica o, o qué toca hacer. ¿no? O sea, digo, te digo no, no, no creo que sea una respuesta rápida, eh, porque sí, es, o sea, sí te mete, digamos, en una, eh, pues en una coyuntura, digamos, de... bueno nadie sabe para quién trabaja, ¿no? O sea, mucho del trabajo que hacemos este, personas como nosotros y otros colegas, claro, impactan directamente al mercado, ¿no? Y entonces ahí viene, digamos, como el mercado así, feroz, rampante a adquirir archivos, este, muchas veces, no siempre, pues desde una posición muy acrítica, te digo, o sea, en términos de mercancía, ¿no? Pero el trabajo de uno ha, ha generado ese marco para que sea visible, ¿no? Eh... Es difícil, ¿no? Pero prefiero este, hacerme responsable de ello. Gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga pregunta? Bueno, muchísimas gracias Sol por a la ustedes. participación fantástica. Y bueno, los invitamos a tomar una cerveza donde igual son muy tímidos y no quisieron preguntarle, en colectivo podrán acercarse directamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel. Gracias.